Hola, ¿qué tal queridos amigos? Viernes, primer viernes de mes También la oportunidad para Hacer un acto de reparación de amor a Dios ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios un en pecado? ¿Cuántas veces Nuestros actos, nuestras palabras Ofenden grandemente a nuestro Señor? Lo invito para que este Primer viernes haga un acto de reparación Si es posible Podamos confesarnos Podamos ir un ratico al Santísimo Reparar Reparar porque ofendemos mucho a nuestro Señor. Señor Dios, en tus manos ponemos este día que ahora iniciamos. En tus manos, Señor, ponemos esta jornada, nuestro trabajo, nuestra familia. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo dijo que Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto llegar al Hijo del Hombre con su majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Y a veces nos matamos por tantas cosas. El afán por las cosas materiales. Desde el domingo pasado hemos estado meditando en eso. El afán por lo material. No quiere decir que ahora se descuiden, que no arreglen la casa, que no paguen los servicios, no. Recuerden que las cosas materiales son medios. El fin está en el cielo. Si algo material me aleja de Dios, me quita la paz. Si algo material me hace alejar del Señor, pues hay que quitar eso. Si una persona me aleja de Dios, hay que alejarnos de esa persona. Si un lugar me aleja de Dios... Tengo que correr de ese lugar. El fin es acercarnos al Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Santa María interesada por nosotros. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa... ...dedicación de la Basílica de la Virgen María en Roma. No sé si ustedes lo, han, lo tienen presente... ...cada vez que el Papa Francisco emprende un viaje. ¿verdad? Días pasados que estuve en Canadá... ...la semana pasada... Y papá fue allá a esta iglesia a encomendar el viaje a la Virgen y al regresar siempre también lleva una ofrenda floral en gratitud que Santa María ruegue por nosotros nos permita vencernos dominar nuestras pasiones Dios te salve María eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor los bendiga, los guarda y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.